hola hola buenas noches eh, muchas gracias por acompañarnos a esta segunda charla eh, del ambientalista imperfecto estas ediciones de, de charlas en donde tocamos pues varios temas relacionados con el medio ambiente eh, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial ella es paulina alvarado es cofundadora del de colectivo la bola hola pau cómo estás Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Este, oye, pues, cuéntanos un poquito eh, de qué va este proyecto, cómo nació, eh, desde cuándo and, eh, andan por acá en, en, en todo esto. Bueno, pues... Soy, eh, yo soy cofundadora, o bueno, aquí estoy viendo, directora, y entonces, bueno, pues me tocó estar ahora sí que desde el inicio, empezamos como un grupo estudiantil en la universidad, eh, cuando estábamos estudiando la carrera, y a partir de ahí, pues nuestro enfoque era cultural, esto fue en el 2004, a partir de ahí, pues seguimos trabajando ya como un colectivo independiente, ciudadano, y fue en el 2014 que decidimos enfocar toda nuestra energía ya como una asociación civil. Y, y bueno, desde el primer Festival de la Tierra, que se realizó en 2009, es que hemos tomado este enfoque eh, de trabajo hacia la sostenibilidad. Adrián. Perfecto, ah, no sé si muchas vos... gracias, Paulina. Eh, estuve, estuve ausente un poquito porque se me fue la luz, pero sí me pude conectar igual. Eh, de hecho, estoy sin luz, como pueden ver. Eh, oye, Pau, eh, pues de hecho, SOSAC, desde, desde que empezamos, eh, colaboramos en, en ya varios festivales de la Tierra, es un festival que nos gusta mucho también. Hemos estado por ahí eh, compartiendo, eh, sobre todo, actividades de especies y espacios, que es el, el programa en el que trabajamos por, por, por hacernos responsables del ecosistema urbano. Eh, y, sin embargo, eh, hoy es otro el tema que, que, que nos reúne, que nos, que nos llevó a, a invitar a, a La Bola a estar hoy acá con nosotros, al revés de, de, de cuando nosotros hemos estado en actividades de, de La Bola. Eh, y, pues, esa es la, la agricultura urbana. Y, y, pues, ahora sí quisiera preguntarte directo, para que nos vayamos eh, de lleno al tema, Estamos invitando en particular a, a las familias que han pasado por el programa de microhuertos y que pues siguen trabajando de alguna manera en su propia casa ya con, con lo que aprendieron durante este semestre y, y pues hay quienes van incorporando nuevas, nuevas prácticas, descubren o intentan distintas formas de cultivar. Eh, o incluso eh, luego andan, andan quienes empiezan a promover en otros espacios que se trabaje los huertos, ya sea en la escuela, en el centro comunitario, en el parque. Eh, ¿Ustedes qué, qué es lo que están trabajando en estos temas y, y qué han encontrado en la ciudad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, tú que, que, se está, que está funcionando ahora la, la agricultura urbana en Monterrey? Me parece, me encanta la pregunta porque justo, bueno... A partir de nuestra experiencia considerábamos que, que éramos como a la par de otros actores también en la ciudad, como nos consideramos pioneros y pioneras porque, pues, al inicio era muy difícil entrar con esas temáticas a la ciudad. Mi, el ejemplo que siempre pongo era taller de composta y había un par de personas, pero había como mucho, mucha resistencia a nuestro alrededor y entonces era... Obviamente, como en todo, siempre hay, hay diferentes grupos, ¿no?, de intereses. Y siempre había como este grupo de personas sin, sin interesadas y también había como mucho más resistencia a nivel comunitario, al menos en el espacio en los que nosotros nos íbamos rodeando. Esto hablo de hace una década, ¿no? O sea, alrededor de 2000... 2011, 2012, que, que empezamos a compartir de manera más profunda estos temas y en la actualidad hay una mayor apertura a hablar, por ejemplo, de hacer composta. Creo que desde el tema de, de huertos siempre nos hemos encontrado con una aceptación al tema. Eh, yo siempre pienso como una percepción muy personal, como si fuera, es mucho más carismático hablar de hacer un huerto y cultivar en casa, allá como conectar también con esta práctica de generar composta, ¿no? Y ahorita en la actualidad eh, he encontrado una comunidad, ya hemos encontrado una comunidad mucho más receptiva hacia estas prácticas también de manejar los residuos, de disminuir eh, los los contaminantes a partir de, de no hacer un, un buen manejo ¿no? también de, de estas prácticas. Así es que creo que ahorita nos encontramos en un momento importante y que podemos eh, seguir entrelazando estas redes con otras personas. ¿no? Creo que sigue creciendo este interés y esta red y eso es algo maravilloso. Genial. Este, Angie, ¿quisieras eh, preguntar algo de esto en particular? Eh, sí, eh, me gustaría preguntarte, eh, Pau, si, que, bueno, con qué actividades empezaron y cómo ha sido este, este camino en, en todo este tiempo, de cómo se ha movido el proyecto, si a lo mejor si de un inicio pensaron del proyecto una cosa y se fue moviendo hacia otro lugar, ¿cómo fue ese, pues ese, ese, ese camino? ¿Te refieres a, a la bola o a, a los proyectos enfocados en...? El, a, la bola. a la bola, ok. Empezamos como, bueno, al ser el grupo estudiantil, nuestro primer proyecto fue la muestra de cortometrajes, corto UDEM, se llamaba, estábamos estudiando en la Universidad de Monterrey, y, y nuestro enfoque fue muy cultural, los primeros tres años, de, o, o incluso yo diría como los primeros cinco años de vida del, del colectivo, fue un enfoque cultural con esta intención de recuperar espacios y de abrir espacios para la libre expresión. siendo una temática enfocada más allá de la participación cultural ¿no? y de implementar pues, este derecho también a, a la libertad de expresión. Y fue a raíz del 2008, cuando conectamos con los principios de la sostenibilidad a partir de, de lanzar la convocatoria para el primer festival de la Tierra, en el marco del Día de la Tierra. Entonces, al conectarnos con esta plataforma, que justo es la de Earth Day, eh, a partir de ahí, pues, fuimos encontrando también a la paz eh, en nuestra investigación, conociendo más acerca de la sostenibilidad, y conocimos la Carta de la Tierra, que justo firmamos como avales de manera formal, tenemos nuestro, o sea, en, en nuestro folio y todo, en el 2010. Entonces, fue como a partir de aquí que también nos comprometimos y dijimos, bueno, hay un potencial muy grande desde el ámbito cultural y hay también otro potencial muy grande en el que ya habíamos tenido experiencia que era el educativo, desde la educación ambiental y desde donde también nos fuimos enfocando y especializando. Y, y bueno, el cruce de estos ambos caminos ¿no? y estos ámbitos, pues trabajarlos de manera interdisciplinaria nos ha permitido... También diseñar otros proyectos eh, de diferentes experiencias, como fue, por ejemplo, estar en el CENDI, que son los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad. Pudimos tener alrededor de seis años de experiencia trabajando con los centros infantiles en el aula con niños y niñas de preescolar, conectando el aprendizaje con la experiencia de los huertos eh, escolares que ellos tenían ¿no? y, y haciendo un trabajo... Complementario con el equipo de trabajadoras sociales de cada centro que eran quienes tenían a cargo de este proyecto. La sistematización de toda esta experiencia ahora, por poner un ejemplo ¿no? dentro de la diversidad de proyectos que tenemos, pues la sistematización de esta experiencia ahora se ha convertido en dos programas que tenemos en torno a esta temática. Y es Manos en la Tierra, dirigida a facilitadores y docentes, promotores culturales o líderes de, de proyectos. Y el, el Laboratorio de la Tierra, que justo mañana sale nuestra primera edición, dirigida a niñas y niños y jóvenes. Entonces, eh, separamos los proyectos y, e integramos un elemento de ciencias en la naturaleza. Entonces, yo, para complementar o ir cerrando esta, esta intervención, compartiría que, que nuestra misma experiencia de surgir como un impulso eh, de, de observar y, y motivarnos y decir, queremos hacer algo, y estamos haciendo algo, lo fuimos sistematizando y nos hemos ido enfocando, eh, el grupo se ha ido fortaleciendo ya como una organización civil eh, formalmente constituida y también nos hemos seguido capacitando en herramientas que permitan hacer más sólido nuestro trabajo también desde el ámbito de la educación ambiental y desde el ámbito de la gestión cultural. Llegaste a la conjunción de ideas que quería, eh, justo, eh, <risa> por, porque la, la siguiente pregunta que quería hacerte tiene que ver eh, con, con un aspecto que, que, que en SUSAC nos llama, nos gusta mucho y, y nos gusta mucho sobre todo fomentarlo, eh, y no es tan difícil de fomentar, te, te lo voy a decir, tú luego, luego te vas a acordar de muchas experiencias seguramente, y que por ellas te quiero preguntar, eh, que tiene que ver con el conocimiento local, ¿no? Y, y el conoc bueno, por ahí en, desde, el, desde las disciplinas, digamos, de la investigación, se le suele llamar conocimiento autóctono y local, eh, y se resalta lo autóctono porque tiene que ver con, con lo que se vive en un espacio, en un territorio, y lo que, y lo que se aprende de ese territorio y de ese espacio que para el caso de la agricultura urbana, eh, pues creo que México tiene muchísimo que aportar en términos culturales eh, y en términos técnicos en cuanto a la agricultura, ¿no? O sea, creo que tenemos los dos aspectos eh, y, y pues hace mucho sentido con eso que nos platicas, cómo, cómo ir empezando de un movimiento que, cómo ustedes parten de, de un movimiento cultural y, y una de las cosas que toman en este en este emerger de las cuestiones de la tierra frente a la, a la situación global, pues es la agricultura urbana, ¿no? Cómo, cómo cae justo en medio, eh, y, y hacia allá va la pregunta. Eh, más allá de, eh, por, por un lado, si tienes por ahí algún, alguna idea, alguna no idea, alguna experiencia, anécdota que, que te venga a mente, de, de ese tipo de conocimiento que empieza a aflorar, eh, o, o que tiene lugar, cuando hay un proyecto de agricultura urbana, y que cuando no lo hay, pues pareciera que la gente no sabe, o no conoce nada, ¿no? Eh, pero, pues, nos damos grandes sorpresas. Eh, y, por otro lado, eh, la bola cómo, cómo, um, cómo aprovecha las prácticas de agricultura urbana hacia los aspectos educativos, ¿no? Creo que es, es la bajada cultural al final de, de la práctica. Creo que, bueno, con, con este tema justo de los saberes, es que, pues sí hay un saber colectivo y sí hay una memoria colectiva también. De hecho, bueno, desde la BOLA, comparto para, para el contexto y la audiencia que nos escucha que en la BOLA eh, trabajamos con seis ejes de acción. Uno es eh, la agricultura urbana, justo el otro es la cocina saludable y menciono los demás para co poder conectar con esta respuesta. ¿no? Tenemos el, el, el otro eje también de convivencia, de territorios vivos, construcción natural y conservación. Entonces, eh, desde esta conjunción de estos seis ejes de acción, eh, nos damos cuenta que, por ejemplo, si damos un taller, otro proyecto que tenemos pues, son los talleres y cursos abiertos al público enfocados en cada uno de estos ejes. Conectando con tu pregunta, eh, una, algo que nos sucede mucho es, por ejemplo, con los talleres de cocina saludable. Cuando conectamos con las sensaciones, con las emociones, con los recuerdos, y entonces, Viene justo un taller que está próxima hora para diciembre, Dulce Recuerdos, porque conecta con estos saberes en lo que si pruebas, no sé, una, un dulce de calabaza o un dulce de chila cayote, por ejemplo, yo me di cuenta que pues he probado muchas veces el, el dulce de chila cayote, pero ni siquiera sabía que se llamaba chila cayote y apenas... Hace un par de semanas conocí y tengo en mi casa el fruto del chilacayote que traje de General Cepeda, ¿no? Coahuila. Entonces, es muchas veces, o sea, incluso nosotras, nosotros que estamos en la práctica, pues hay cosas que, que pues seguimos aprendiendo, ¿no? Como todas las personas, todos los días. Pero esto nos conecta con decir, ah, ¿no? O sea, ah, ya sé de dónde viene con los sabores, es claro, me recuerda a mi infancia, cuando asisten, por ejemplo, personas adultas y nos dicen, claro, mi mamá en mi infancia me daban esto de comer o yo sabía preparar esto, ¿no? Entonces, el, para nosotros es muy relevante que estas experiencias y estas prácticas las podamos ir conectando y entrelazando desde la música, ¿no? Si estamos... Eh, no sé, haciendo tamales, entonces se abre un diálogo, por eso también conectamos con el eje de convivencia, ¿no? Se abre un diálogo, se abren los recuerdos, todo este, este diálogo y conocimiento, incluso de quienes estamos compartiendo la mesa o la cocina, el momento de cocinar, más allá del, del saber o del, del, del conocimiento técnico que se pudiera tener como respecto a una temática. Pues la realidad es que somos personas y estas experiencias todas hay, hay muchas veces que, que ya se han vivido desde las diferentes experiencias y desde esta multiculturalidad también y estas diversidades y conectamos con los territorios cuando al, al final una mesa es la que nos une o un huerto es el que nos une o interviene y transforma espacios, como sería por ejemplo el caso de un huerto que llega a transformar lugares, a transformar. Si había un terreno eh, que se consideraba como un terreno baldío, un terreno que estaba descuidado, que la gente pues lo tenían ahí, pero no se les estaba trabajando o cuidando, a partir de una intervención de huertos se vuelve esa herramienta, pretexto, ¿no?, para poder trabajar y convocar al grupo de personas, convocar al aprendizaje, convocar al encuentro con la naturaleza, donde después conecta con otras disciplinas y ámbitos, ¿no? Como el cultural, el artístico, la cocina, ¿no? Del huerto a tu mesa, se nombran también algunos talleres eh, de, de quienes colaboran en la organización. Entonces, es, es como muy importante... Todo esto y no perderlo y siempre conectar con los saberes de las personas es para nosotros clave en nuestros proyectos. Tanto lo, lo tenemos así abierto, comparte tu saber en el Festival de la Tierra, ¿no? Este, y, y trasciende culturas, espacios, municipios, ¿no? Entonces, bueno, es, siempre es bien importante eh, partir de la experiencia y de los saberes y conocimientos de, de las personas con quienes tanto colaboramos en el equipo como hacia las personas con quienes trabajamos en los diferentes proyectos. Oye, Pau, está, está muy padre todo esto que comentas. Yo creo que es, es parte también de lo que nos ha tocado eh, vivir por acá, el, el presenciar ¿no? que, la, que la gente eh, pues a través de un proceso de, de, de revalorización ¿no? de, de la agricultura, Hemos tenido eh, gente que participa y dice, oye, es que yo ahora valoro más el trabajo de los, de los agricultores mexicanos, ¿no? Que a veces se me hacía muy fácil llegar a, a, a desechar un alimento eh, porque simplemente no, ya no me apetecía cocinarlo o algo así, ¿no? Y dicen, ahora no. ¿Por qué? Porque ahora yo lo viví y veo todo el proceso que genera y, aparte, pues, le empiezan a, como, a tomar amor y todo eso. este Pero me, me, también tengo una pregunta un poquito relacionada con esto que es, eh, ¿cuáles son los principales retos que ustedes han observado al momento de presentar o de introducir un proyecto así en una comunidad eh, urbana, ¿no? que es mayormente en Monterrey? Creo que uno de los principales retos es la continuidad de los proyectos y cuando trabajamos con una institución, eh, cualquiera que esto sea, o sea sea cultural, sea, cualquier organismo ¿no? con el que trabajamos, que, que estén presentes en la capacitación las personas responsables de darle seguimiento al proyecto. Porque muchas veces llegamos directamente con, con un grupo de, de personas beneficiarias, pero muchas veces también están por tiempo limitado. O, o no sé, si están en una escuela, pues mientras estén en la escuela y si estaban en, no sé, en, en sexto de primaria, y pues ya pasaron en la secundaria y entonces ya no hay quien le dé seguimiento, entonces, es bien importante eh, como la, la integración en los proyectos de las personas que sí le pueden dar continuidad para que, por un lado, no dependa de que, del trabajo de la organización, la continuidad, sino que para eso estamos para capacitar y poder compartir eh, y ayudar a fortalecer esas capacidades para que sí exista un, una continuidad, ¿no? De ahí, pues, por eso hemos decidido como enfocarnos también en, en capacitar a facilitadores, a promotores, a quienes le puedan dar seguimiento. Y otro reto al que nos enfrentamos, yo creo que es la saturación de, de tareas cuando las personas con quienes trabajamos, eh, incluso pues nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos como cargados de mucho trabajo y, y muchas veces pues esto, este tipo de proyectos en ocasiones no siempre quedan como en un plano secundario entonces si quedan en un en plano secundario y no se les da la, la prioridad o sea, en el caso de un huerto si no se riega, pues por más trabajo y, y capacitación y acompañamiento si no existe un cuidado del, del huerto, por ejemplo o de la composta, pues no va a haber un resultado eh, como se espera ¿no? porque y esto puede provocar eh, que las personas se desmotiven. Entonces es creo que ahí los retos importantes son justo como sé que también ya lo estás haciendo en, en Sosac, pues motivar, dar a conocer que hay más personas, que no entender que cu cuando hay un proceso y cuando una actividad es parte de un proceso para que todo lo demás funcione. Sobre todo creo que es un reto me atrevería a decir, al menos del área metropolitana de Monterrey, por el ritmo de vida que tenemos, ¿no? por la cultura, por, la, por las formas de vida, hablo específicamente en la ciudad. Porque ya cuando trabajamos con otro tipo de comunidades, como serían comunidades rurales, cuando esto realmente son prácticas que son muy afines a sus tareas cotidianas, pues, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la ciudad, y sobre todo si son prácticas nuevas, pues nos enfrentamos a estos retos. Fíjate que, que algo, como, como lo mencionabas, en lo que nos estamos buscando ocupar, tiene mucho que ver con ese animar y, y buscar cómo facilitar que, que esos retos a los que nos enfrentamos, quienes, eh, quienes creemos en la agricultura urbana como una opción para transformar no nada más nuestro plato, sino también nuestra ciudad, eh, pues buscamos animar y, y facilitar el resolver esos, eh, o sobrepasar esos retos ¿no? y creemos que de entrada pues el empezarnos a juntar y conversar es un, un primer paso para, para ello, primero entender qué retos estamos compartiendo ¿no? Eh, y, y luego saber por ahí quién ya lo resolvió porque, porque no somos ni los primeros y sabemos y no vamos a dejar que seamos los últimos en, en trabajar la agricultura urbana en Monterrey ¿no? entonces pues eh, una de las cosas que estamos buscando es eh, variedades criollas. Queremos encontrar, o oh, más bien, locales. Queremos empezar a inventariar, por ejemplo, bueno, oigan la bola, ustedes, ¿qué, qué variedades tienen que ya tengan sus 5 o 10 generaciones? ¿no? Este, nosotros tenemos estas, vamos a cambiarlas para, para empezar a, a cuidar nuestras variedades locales, que ya sepamos que rinden bien en esta zona, que, que aguantan nuestros suelos, nuestros calores, nuestras heladas. ¿no? Entonces, ese tipo de variedades empezarlas a recuperar eh, y pues intercambiarlas con quienes están hoy eh, te, eh, dedicando un, un espacio por más pequeño que sea en la ciudad a generar alimentos eh, por este tipo de, de métodos, ¿no? Y, y esto me lleva a la última pregunta que quisiéramos eh, preguntarte y tiene que ver con el, ahora sí más, el tema de alimentación, Aquí en Nuevo León tenemos un rezago de alrededor del 14% en temas de alimentación, la población alrededor del 14% tiene algún problema hacia este sentido alimenticio que tiene que ver con carencia y pues sabemos que todavía a nivel país andamos arriba del 30% de desperdicio y también por otro lado en el país tenemos enormes índices de obesidad ¿no? Y, y más en niños. Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú de esto? ¿Qué, qué han encontrado, qué han trabajado, eh, qué han encontrado que funcione de cómo el huerto nos mejora la calidad de, de la alimentación también? Tengo una experiencia que me gusta compartirla, ¿no? eh, Es personal, no necesariamente desde la abuela, pero conecto justo hacia las experiencias con la abuela. Eh, en un trabajo, en una escuela, yo traía unas zanahorias que, que venían de, justo de una huerta, ¿no? Así, directo de la huerta. Y yo estaba platicando con estos, estos niños de primero de primaria, eran cinco niños, y estábamos resolviendo un conflicto que se había presentado y yo les ofrezco mis zanahorias. El conflicto se les olvidó cuando me dicen, wow! Pau, ¿de dónde sacaste estas zanahorias? ¿No? Y yo, yo estaba así como, ¿son solo zanahorias? ¿No? Y ellos, no, ¿de dónde sacaste esta zanahorias? ¿No? Y entonces ya les comparto de, de dónde venían y todo el contexto. A eso nos enfrentamos. Eh, desde la bola, cuando, cuando compartimos eh, como justo esta conexión, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en los cendis... Leo, quien, quien estuvo al final de, de todo este proceso y cosechaban, no sé, las acelgas, y las acelgas, pues ves el tamaño, ves el manojo, ¿no? Cuando en, en un mercado, cuando las compras, es el manojito así de tres hojas, ¿no? Pero ya cuando las estás cultivando y te das cuenta que, que la naturaleza es abundante, que las acelgas pueden ser grandes, que el betabel tiene hojas y que las hojas se pueden comer, entonces entra y despierta la curiosidad y esa curiosidad es o sea es parte crucial de todo un proceso, de todo un, no nada más como llega al final, ¿no? O llega al inicio, creo que es algo que se cultiva y, y desde la bola queremos ser parte de, de esas experiencias que generan curiosidad, que generan intriga, que te conectan y y dices, "Wow, no, no sabía esto." Igual con la naturaleza, o sea, en, en ejercicios de observación y reconocimiento del entorno, pues nos hemos enfrentado a través de, por ejemplo, las capacitaciones de manos a la tierra, eh, que personas nos digan, no, nunca me había dado cuenta que hay un ave que se para en este árbol y canta súper bonito y y escuchar ruido, pero nunca le había puesto atención, y a partir de, no sé, de aquí, si nuestra sesión fue de una semana a la otra y toda la, toda la semana estuvo escuchando ese canto, y entonces llegan las personas emocionadas y motivadas y lo comparten, ¿no? Entonces, estos acercamientos a observar, a detenernos, se convierten también en una pausa dentro de lo cotidiano o en un pasatiempo. Y que trasciende la técnica, ¿no? Trasciende la técnica de la horticultura o de la jardinería. O sea, al final nos conecta y nos conecta con la naturaleza, pero también nos conecta con las personas con quienes estamos alrededor. Y desde la alimentación sucede lo mismo. O sea, este festival de, de sabores, ¿no? Donde no es lo mismo comprarte un kilo de tortillas hechas con harina de maíz a hechas con el nixtamal y la masa, y ver la masa, amasarla y hasta cantar, por ejemplo, con Dolores, que nos pone siempre a cantar y amasar. y Entonces, estamos conviviendo, nos estamos divirtiendo. Entonces, son experiencias que, que igual nos conectan. Se vuelven únicas en el momento en el que las estamos compartiendo, pero, pero no son únicas en la vida de las personas cuando puedes tener la oportunidad de seguirlas experimentando, ¿no? Entonces... Eh, no sé si, si ya estoy respondiendo a la pregunta, pero creo que, que finalmente eh, pues son estas invitaciones, ¿no? A explorar, a compartir, a, a profundizar cuáles son los procesos, de dónde viene la comida, cómo cambia con los sabores, con la experiencia. No es lo mismo un rábano que compraste en un, algún lugar a un rábano que tú cosechaste y, y hasta dices, mmm, me gusta, si antes no me gustaba, ¿no? Entonces, me recordaste veces... al principito. Sí. ¿No? <risa> La rosa que tú cultivas, ¿no? Aunque Exacto. sea igual a todas las otras. Así es. Oye, pues eh, Angie, ¿algún, ¿algún comentario final o alguna anécdota que te hayas acordado también ya para cerrar de lo que, de lo que nos toca ver a nosotros de alimentación y todo eso? Eh, pues yo creo que anécdotas muchas, <ríe> eh, pero comentario final, yo creo que retomo mucho esta parte que comenta Pau de, de conectar con la naturaleza y creo que es muy importante, eh, sobre todo en un ambiente urbano, ¿no? que tendemos o podríamos tender a pensar que la naturaleza está fuera y que solamente puede estar en contacto con ella cuando sales de la ciudad, pero no nos enfocamos hacia adentro, ¿no? o sea, pensamos la, la urbe como una zona fuera o, o sin naturaleza, cuando justo este tipo de proyectos contribuyen a que podamos aprovechar estos espacios que ya tenemos en, en, en casa, ¿no? O, o, o en, justo en ese ecosistema urbano para que se conviertan en un espacio eh, de, de reconexión tanto con la naturaleza como con, con los alimentos, ¿no? Y justo también el que podamos o que puedan enfocarse a que a cuestionarnos también estos, estos mismos hábitos de consumo, ¿no? Que como dice Pau, o sea, no es lo mismo ver la fruta o la verdura, comprarla afuera, que lo que están en este caso, por ejemplo, en las comunidades de las señoras, ¿no? cosechando, y que puedan ver y como pues valorar ¿no? todo, todo ese mismo trabajo, y pues vean la alimentación de una manera distinta. Creo que eso es algo muy, muy importante, el, el voltear ¿no? la, la atención hacia qué es lo que estamos haciendo en las ciudades, ¿no? y por qué pensamos que no lo podemos hacer. A veces pensamos en, en agricultura como en hectáreas, en solo se puede hacer afuera, y creo que eh, es padre que tengamos estos proyectos que devuelven la atención a estos espacios y que pues se puede, ¿no? Se puede hacer. Perfecto, pues muchas gracias a las dos. Ya nada más les recuerdo, eh, este, este material lo distribuimos con, con quienes han participado en microhuertos eh, Familiares de Tierra Urbana, pero ya eh, a partir de, de ya estamos eh, buscando eh, incorporar a más personas que se acerquen, que ya estén trabajando la agricultura urbana. Entonces, por favor, compartan el, eh, la charla, compartan eh, las redes sociales de quienes estamos trabajando en estos temas. Eh, nos van a, a ver más próximamente, eh, ya no nada más charlando, sino haciendo. Vamos a empezar a visitar huertos. Eh, por ejemplo, con la bola ya andamos planificando alguna actividad. Eh, de hecho, van a ser actividades muy específicas de temas de cultivo para que podamos... Eh, aprender de la experiencia de, de quienes ya trabajan en la agricultura en Monterrey.